61. Se estamos... no. en la la del Pleno Pleno de la tarde, la cartera Origen, de la carretera, en la, carretera, en la, carretera, en la carretera Santa Catalina, la línea Buenas tardes Hola amigo, buenas tardes, ¿qué quiere hijo? ¿Qué estáis qué está aquí reivindicando aquí hoy? ¿Por reivindicando qué? A... Y te lo muy claro y, y Una tarde que no es muy eso. ¿Por no, qué Estamos aquí aguantando el tirón, hijo mío, mira, ¿para qué estamos? Porque nos quitaron hace no, seis años, ser. nos quitaron la línea 61 y queremos recuperarla. Nos han puesto un autobús de estos chiquititos que decimos rayito 18. A nosotros sí, sí, no nos importa. Queremos el nuestro aquí. servicio sí, y que no lleguen sí, a Murcia. El, el rayito de nuestra queremos que lleguen a Murcia. Todos sí, sí, los autobuses. A mujeres. Nos queremos porque nos quitaron. Sí, Pero, sí, sí, sí. Sí, renta, el, pueblo el pueblo ya está aquí. Pero ahora El pueblo está aquí. Sí, sí, sí. No me López, no, mira, escucho, no El pueblo está todo todo en lucha. No, no le el pueblo ya está en lucha. No me escucha, El pueblo ya está en lucha. No respira escucho. El pueblo ya está en lucha. si tiene a Murcia, no llegan nada más. ¿Quedó? Los demás. Nosotros por no abajo. Pasan. el tren nos por arriba. Aquí Nosotros por abajo. Que, aquí, ahí no, no queremos que se, dira, que se El audio, el audio, el audio. Nosotros por abajo. Nosotros por arriba. Un derecho que tenemos de reclamar esto sí o no. Si sí, dijo, pues si es así, queremos que nos oiga... Tú eres que tenga que oírnos... y que todo esto se luche y que se consiga. Que se consiga, que lleguen a Murcia. ...a un horario digno. ¿Cuánto tiempo hace que, que, que quitaron el, el autobús? Y estuvimos dos años sin autobús. Hace seis años que lo quitaron. estamos. ya está, Estuvimos dos años sin autobús. Y ahora ya llevamos por cuatro... ...con el rayito este que te estoy diciendo. Entonces queremos que lleguen a Murcia... ...no que se queden aquí. ¿Qué quieres que te diga? Estamos muy fastidiados. Y Hubo una... ...una moción que se aprobó... ...en el Ayuntamiento de manera... ...unánime... Sí. Entonces, ...¿qué pasa, que lo han aprobado?... ...sabrán, qué es lo que tratan de, de... ...si está aprobado, ¿por qué no los pone?... ...y ahora el otro día fuimos también otra vez... ...y otra vez está aprobado por todos los... ...es de que, que hay... ...en todos, en todos, todo, ciudadanos... PEP, ...todos, lo han aprobado... ...pero queremos el servicio, ya no aprobamiento... ...servicio, ¿Qué es lo que necesitamos... ...los servicios, no... ...sí, sí, sí, sí, sí, sí, no es... ...es que ya se justifique... ...el trabajo que estamos haciendo, que lleguen a Murcia, todos los horarios a Murcia... ...y es la lucha que tenemos, y no lo, mientras que no lo consigamos nos vamos a parar... ...estamos muy dispuestos a seguir, seguir, seguir, que quieres que te diga, y así estamos. Eh, para la gente que no se imagina el prejuicio que, que causa el que no haya esta línea de autobús... ...en qué te perjudica cada día. Hay muchísima gente que no puede venir porque ya es mayor y no pueden venir. Han estado, pero ya no pueden venir tampoco. Ya hay un recorrido de gente mayor que necesita el transporte. Lo necesita. Pero, pero ¿qué quieres que te diga? Concienciarse. Los que tengan que concienciarse y que lo hagan lo más rápido posible. ¿Qué quieres que te diga? Sí, sí, sí. ¿Tu nombre? Isabel. Isabel. Pues muchas gracias Isabel. Y espero que lo que, Umbido, que, hagamos, que sea, que se, eso no hace, hace falta. Muchas gracias, Isabel. Gracias. Gracias, Pedro. Jamás pues será vencido. Unido. Jamás será vencido. El pueblo. la gente sigue En Murcia sigue luchando por por sus derechos y qué menos, qué menos que un transporte público digno. ...que parece que no hay dinero para... No hay dinero para... ...vivir dignamente... ...y sí hay dinero para robar... ...es que es una cosa salvaje... ...es una cosa salvaje... ...en qué clase de estado de bienestar... ...que tanto presumía... Eh, ...se encuentra... ...y además hay que recordar una cosa... ...y es que Murcia es una de las ciudades... ...con el transporte público más costoso en España, entonces una de las ciudades más empobrecidas y en cambio el transporte público es de lo más costoso, pues eso también hay que reivindicarlo, ¿eh? que, que debería haber un transporte digno y además a un precio acorde a los lugares donde se está viviendo. Más de seis años con esta reivindicación y como comentaba Isabel, estuvieron incluso dos años sin, sin autobús. Ahora hay otros. Ceva pusieron un rojo de número 18 que la gente le queda muy pequeño. Comenta Eva. Tenemos que el 31 de, de mayo pasado, el 31 de mayo, de mayo pasado, tanto PSOE, CS, Cambiemos Murcia, ahora Murcia y el Partido Popular aprobaron con, por unanimidad la restitución de este ...de esta línea de autobús... ...este Partido Popular que... ...hará todo lo posible... ...no todo lo posible no... ...hacerlo... O sea, ¿eh? y luego... ...confirmado por el resto de partidos... ...que se ha aprobado... ...que se ha aprobado... ...la restitución de esta línea... ...pero... ...pasan los meses... ...y no pasa el bus... ...pasan los meses y no pasa el bus... ...veamos para cuándo... ...para cuándo hay... ...hay fecha... ...vamos a preguntar nuevamente... ...a ver... ...buenas tardes... ...a ver, una cosa, en... ...el 31 de mayo pasado, se aprobó en el ayuntamiento... ...la restitución... ...de esta línea de autobús... ...lleváis muchos meses, que pasan los meses... ...y no pasan los buses... ...hay fecha... ...para que ya se... ...porque se ha aprobado... ...pero han puesto fecha... ...vamos a ver, aprobarse es que la moción... ...todos los grupos políticos han estado de acuerdo... ...en que se restituya la línea 61... Eh, ...fecha no tenemos... ...el concejal nos puso o digamos una condición... ...que era que tenían que aprobarle los presupuestos... ...le dijimos que los presupuestos sean independientes y que se puede asignar una partida presupuestaria en la que todos los grupos políticos la pueden votar a favor para que se restituya la línea 61. Pero a día de hoy lo único que tenemos son buenas intenciones, no tenemos nada de nada, ni fecha ni compromiso de una otra reunión para decir, porque nos dijo que se tenía que reunir con el director regional de transporte, porque ellos pondrían 200.000 euros eh, y se supone que hasta los 400.000 los tendría que poner la comunidad autónoma. Pero a día de hoy eh, no tenemos nada, solo buenas intenciones. Por lo cual tenemos que salir a la calle y tenemos que seguir luchando porque no creemos que lo, no, nos lo vayan a poner enseguida. En el 2014 también intentamos llevar otra moción. Se aprobó igual que esta, con que todos los grupos estaban a favor. Y desde 2014 aquí seguimos igual. Con lo cual. ...no nos creemos las palabras del concejal... ...hasta que no veamos pasar el auto por aquí. Las, las metas sin fecha son deseos, ¿no? Entonces, parece que son... Lo que te, lo que te he dicho, buenas intenciones por parte del concejal... Eh, ...y nosotros de las intenciones no, no, no vivimos... ...y es como le dijimos el otro día. Las intenciones no os llevan de, de, a, José, a, a Murcia... En vehículo, ¿no? Las intenciones no la nos valen para llevarnos ni para traernos de Murcia a Palmar, ni de Palmar a Murcia. O sea que queremos la línea 61 ya, que estamos desde de 2012 sin autobús y hay gente mayor, gente dependiente en silla de ruedas que tiene que ir porque no tenemos incluso ni buenas aceras y tienen que ir por la carretera para poder salir a la, aquí a la carretera del Palmar. O sea, es una precariedad lo que hay en el pueblo de Aljucés y es una lástima que estemos así eh, estando supuestamente en una democracia. Pues ciertamente en el Pleno se aprueban muchas mociones pero lo que provocan son muchas emociones y normalmente frustraciones porque Serví, serví, parece que, y no solamente esta, eh, no es por dar poco ánimo, eh, pero sirve, por lo que parece, muy poco, incluso nada. Lo que va sirviendo es que la gente sale a la calle. Escúchame, claro, lo que va sirviendo es que la gente salga a la calle y escucha. Y el pueblo de Aljuzer se tiene que concienciar que cada día más tenemos que seguir a la calle y que si queremos conseguir el autobús, por desgracia va a tener que ser así, saliendo a la calle, insistiendo, haciendo cortes, no nos queda otra, es la única manera que los políticos nos dejan. No nos vale, no nos vale que administrativamente intentemos negociarlo, no, no nos vale, tenemos que salir a la calle. Que hacer. Mira, la gente en las vías llevan 270 días, creo, recordad que soy, 270, 270. Podéis crear una línea, que sea la línea San Fernando, unos pies, otros caminando, todos juntos y así todos los días. Esta gente, esta gente hay que insistirle, Esta gente hay que insistirle, ¿eh? hay que insistirle. se les ven la patita, se la han llevado a tomar Murcia, para Vale Transmía y a los pueblos que nos vayan dando. Y si... Un montón, se han llevado para tranvías tranvía. Es que para eso sí hay dinero. Ah, ¿y para esto ¿Sabe? no? Esto es que no... Es que es eh, que... La vida tiene que hacer cosas, de que pasa. ¿Necesario? Pues como no tengamos transporte no vamos a poder montar en el, en el tranvía. Pues si no, vamos ya andando a coger el tranvía, esto no... ¿A ti te han dicho si, si quieren que tú montes en el tranvía? Ah, claro que no, pero yo sí quiero montar. ¿Y si, y si no tengo medios? Si no tengo medio de, de, de línea... Pero no. te pueden decir que queremos tantas cosas en la vida ya, que no. todo no puede ser, te pueden decir. Lo único que pedimos es nuestro nuestra línea, eso sí, con, con pero que no lleguen a la Murcia, que no nos dejen aquí en la vereda. Esto para mí es tirado. Llega aquí, ha hecho el el, el rayito, ahora ya ¿Cuántos años estaba la línea 61 puesta? Más de 40. Con más de 40 años. Entonces cuando la han quitado... ...¿qué habéis sentido que os han quitado?... ...muy mal, un pedazo de, de, buen, pedazo, pedazo de carne nuestro, bueno... ...¿un pedazo nuestro?... ...además le han quitado vida al pueblo... ...es un pueblo que a, la ocho, a las nueve de la noche sale a la calle... ...y no tiene vida... ...antes eran las nueve y media, diez menos cuarto... ...que pasaba en la última autobús... ...veía gente que subía, que bajaba... Eh, ...se movía, gente del Palmar, gente de Murcia... ...incluso paraban a comprar en, en las tiendas de, de Aljucés... ...a día de hoy... Cerrando la mitad de tiendas, es que no hay nada, es que no hay nada, no hay vida. Y ahora, un mensaje directo, claro, para quien tú quieras, venga. Un mensaje para el concejal, que lo que nos puso encima de la mesa, que lo cumpla, y que lo cumpla... Más y... arriba al alcalde, al presidente de la Junta del Ayuntamiento de Murcia, al alcalde, que lo que el concejal se ha comprometido, o sea, que lo cumpla, que se restituya la línea 61 ya, o sea, que a final de mes esté pasando ya el autobús por aquí. Ahí está. Y también otra cosa que le dijimos, que si no tenemos los servicios que se tiene en la ciudad, que nos rebajen los impuestos... ...que nos los quiten... ...vale, que nos rebajen los impuestos... ...estamos pagando los mismos impuestos que en la ciudad... ...y no tenemos los mismos servicios... ...estamos en precariedad... ...las pedanías son unas pedanías precarias... ...y la de aljucén más que ninguna... ...tu nombre cuál es... ...Carmen... ...Carmen, Carmen... esté dispuesta aquí a seguir a la calle... ...lo que haga falta... ...mientras no haya autobús... ...vamos a seguir hasta que no tengamos el autobús... ...ya hemos dado el paso definitivo... Eh, nos hemos reunido, hemos formado una plataforma vecinal y una plataforma vecinal que ya hemos dicho que no vamos a parar hasta que lo consigamos. O sea, vamos a seguir dando gaña, gaña y gaña hasta que lo consigamos. Yo vivo al lado de la estación de autobuses, una marcha, una, un, un brazo salimos de la estación, otro de aquí y nos juntamos en el ayuntamiento. ¿eh? ...perfecto, cuando quiera. una marcha de allí de San Andrés y otra de aquí... ...y vamos a movilizar al pueblo de al José para ir todos para allá... ...muy bien Carmen, muchas gracias... también existe... ...muchas gracias... ...fíjate, fíjate en los tiempos que estamos... ...y que la gente tenga que salir a la calle para reivindicar algo... ...tan simple como que le han retirado un autobús que llevaba más de 40 años, ¿sabes?... ...más de 40 años... ...esto... ...tener en cuenta que... ...tu vida, la vida de la gente... ...está muy condicionada por su movilidad... ...y aquí en Murcia... ...por una parte el muro... ...por otra parte los recortes... ¿eh? ...en autobuses, yo te puedo decir... ...yo te puedo decir... ...que hace 30 años... ...que ya es mucho tiempo... ...se cobraba más dinero que ahora los sueldos, los precios estaban más baratos a un coste menor que, que ahora y había muchas más líneas de autobuses. El empobrecimiento que ha tenido Murcia, a la que han llevado a Murcia en las últimas décadas, ese empobrecimiento salvaje y tan cruel debe detenerse. Debe detenerse y la gente está haciendo todo lo posible para detenerlo, para detenerlo. Está haciendo todo lo posible. Lo que no puede ser es que se nos exija ser héroes, comportarnos como héroes, para poder tener derechos. Eso es lo que debemos tener claro, que no debe ser. Estamos, muchacho, estamos en la carretera del Parmar. Nuestra... Camino... Camino de, estamos camino de la carretera Santa Catalina, en El Palmar. Está cortada desde el comienzo de la carretera, ¿eh? Ahí hemos tenido que pasar tres filtros policiales, nos han dejado pasar, han sido amables. Les decíamos, les decíamos que veníamos a la manifestación y nos han permitido ...venir aquí a mostrar esto, ¿eh? ...insisto, más de 40 años de autobuses... ...gente que su vida dependía... ...sus actividades sociales, muchas y laborales... ...de esa línea de autobús... ...y desde hace seis años no tiene... ...su línea... ...durante dos años tuvieron ninguna... ...y luego, posteriormente, hubo un autobús... ...de un tamaño reducido... ...y que hace un recorrido diferente... ...el 31 de mayo... ...aprobó el pleno... ...una moción, una moción es pues... ...una declaración de intenciones... ...si luego no se lleva a cabo... ...y la gente tiene claro que va a salir a la calle... ...las veces que haga falta... ...las veces que haga falta... ...es increíble, mira... ...hace también unos días... ...que el servicio... De, de ayuda a las víctimas de violencia machista estaba pidiendo, estaban pidiendo ayuda porque se está desmantelando un servicio a un nivel nacional de mujeres para ayuda para mujeres víctimas de violencia de violencia machista el 112 de Madrid también con recortes. El 112 de Murcia también ha salido varias veces a la calle por las condiciones laborales que llevan, manteniéndose durante 10 años, más luego recortes y despidos. O sea, es, es es increíble, es increíble, bueno por desgracia, increíble en base a los políticos que tenemos, pero es increíble que estemos en la situación que estemos y si la gente, si tú no sales a la calle. No sales a las redes también que son las calles virtuales, pues nos van a seguir quitando lo que pueda, nos van a seguir quitando todo lo que pueda, porque muchas de las cosas que nos han quitado las dábamos tan por obvias que no las protegíamos, no las valorábamos, ¿no? Y, y, y las personas protegemos lo que valoramos. ...y Entonces, pues, ¿quién iba a pensar que se iban a quedar eh, el pueblo en las condiciones que se, han, que, que se han quedado, ¿no? La gente decía, pues si lo tú llevas. 40 años, ¿quién, ¿quién va a pensar que te lo van a quitar? Te lo quitan todo, todo, todo, eh es como si vas por una calle donde hay delincuentes y te deja en calzoncillos y tienes que dar gracias porque te, te los han dejado puestos, ¿sabes? O así, ¿sabes? Más servicio y menos corrupción, grita la gente. Y luego, posteriormente, día 270 de protestas en Murcia, por el muro, ¿eh? 270. O sea que esto es un, un no parar de protestar para poder recuperar todo lo que han quitado. Las 8 de la tarde. Una hora ya de manifestación. En un mes 300, dice José Antonio. En un mes 300, ¿el qué? ¿A qué te refieres, José Antonio? Ah, en las vías, puah, sí, sí, claro en las vías, en nada 300 días seguidos, ¿eh? Qué barbaridad La gente gritando ahora que no quieren pagar su deuda con la línea del autobús Pues seguimos en la carretera del palmar. ¡Sí, sí, sí! ¡El pueblo ya está aquí! ¡Sí, sí, sí! es una foto que ...hacer lectura ahora del, del manifiesto... ...para la recuperación... ...de la línea... 61. y ...a leer Andrés... ...los vecinos de y San Ginés... ...y de Palmar, ...bueno, por decir algo... Eh, ...venimos sufriendo... ...desde hace años... ...un claro deterioro... ...y desaparición de muchos servicios públicos necesarios... ...para dotar a nuestras ciudadanías... ...y barrios de unas condiciones de vida propias... ...de un país desarrollado... ...no contamos con instalaciones públicas... ...para disfrutar de actividades culturales... ...muchas familias... ...se enfrentan al problema de no tener... ...una guardería cerca de... ...para dejar a sus hijos eh, ...pequeños no disponemos de una biblioteca... ...para nuestro desarrollo intelectual... ...y un largo etcétera, ante todo... Destacamos que tuvimos que ver cómo en el 2012 se nos, se nos privó del servicio que nos prestaba la línea 61, que nos permitía un transporte público necesario para nuestras pedanías de calidad y eficiente. Fue mucho más que un simple recorte, pues dejó a un importante número de vecinos y vecinas sin medios a su alcance para desplazarse a recibir asistencia, ...sanitaria de cualquier índole... ...cuando fuera preciso... ...y realizar trámites administrativos... ...innecesarios... Eh, ...o incluso a su lugar de trabajo... ...desde entonces... ...Alcucer y San Ginés... ...vienen arrastrando un problema... ...para que nadie ofrezca, ofrece... ...nadie ofrece soluciones serias... ...sino parches... ...que nunca han aportado utilidad alguna... ...a las muchas personas afectadas... ...vemos a diario... ...que esta injusticia es aún mayor... ...si atendemos a que la población de mayor edad... ...jóvenes y personas dependientes... ...los que más sufren los efectos de la cacicada... ...que supongo primamos a un transporte público digno. Andrés ha leído esta parte del manifiesto. Consideramos que esta situación... ...se debe al abandono y falta de inversión pública... ...por parte de las distintas administraciones... ...en nuestras localidades... ...a pesar de que los vecinos y vecinas de Aljucer y San Ginés... ...contribuimos de la mejor manera... ...con nuestros impuestos y nuestro trabajo diario... ...al sostenimiento de las arcas públicas... ...somos ninguneados a la hora de recibir... ...servicios esenciales... ...y disponer de infraestructuras básicas... ...al igual que ocurre... ...con los habitantes del resto de pedanías y barrios del sur del municipio. Se nos trata como ciudadanos de segunda, siendo desatendidos mientras la mayor parte de los fondos públicos son destinados a la zona norte de Murcia, empleándose para poner en marcha proyectos especulativos destinados a beneficiar a unos pocos en perjuicio de la mayoría. Por todo esto, un grupo de vecinos y vecinas de Aljucer y San Ginés, conscientes de la precariedad que nos ha supuesto la pérdida de un transporte público esencial, entre otros servicios, nos hemos constituido en plataforma vecinal para decir ¡basta ya! ¡Queremos la recuperación de la línea 61 por Aljucer ya! Antes, antes de terminar, vamos a describir, vamos a enumerar los muchos colectivos que hemos tenido el honor de, de contar con ellos eh, aquí y durante toda esta semana en la que estamos trabajando. En primer lugar, bueno, eh, nos habíamos quedado sin megafonía y nos ha echado una mano Comisión Obrera de la Región de Murcia, facilitándonos su megafonía. Entonces, eso es de agradecer. Nos apoya, como hemos dicho... ...el colectivo de Yayoflauta en Murcia... ...nos apoya... La, ...la plataforma La Costera Sur... ...también es Murcia... ...la asamblea... ...Murcia sin Muros... ...la plataforma... ...Prosoterramiento... ...la plataforma... ...No Más Precariedad... ...nos apoya... El AMPA del Colegio Escultor Juan González Moreno de Aljucer. Bien. Nos apoya la Federación de Asociaciones Vecinales de Barrios y Pedanías de, la, de Murcia, de y Nos apoya Ecologistas en Acción. Bien. Nos apoya el Comité de Empresa de la Bus. Gracias compañeros, gracias trabajadores y trabajadoras de la Bus. Nos apoya el sindicato Uso, nos apoya el sindicato UAS de la Risaca, nos apoya la Junta Municipal del Palmar, el PP del Palmar, pues, parece ser que no lo apoya todavía, eh, la Junta Municipal de San Ginés, por unanimidad, la Junta Municipal de Aljucer, se acordó el lunes pasado, organizaciones políticas como Izquierda Unida, ahora Murcia anticapitalistas en Murcia, Podemos Región de Murcia, eh, el PCPE, que están aquí los compañeros del PCPE, siempre apoyando, el PCRM, partido Comunista de la Región de Murcia, nos apoya el Grupo Municipal Socialista, el Grupo Municipal de Ciudadanos, nos apoya Podemos de Región de Murcia, el Círculo de Podemos Costera Sur, el Círculo del Palmar, nos apoya Cambiemos al Jucer, que también están aquí los compañeros, y nos apoya... También, bueno, y también concejales de, de Cambiamos Murcia. Se me ha olvidado alguien. Se me ha olvidado alguien, ¿no? Nos apoya también, hay que decirlo. No, no, no. Si tú, si tú supieras cómo estamos esta mañana en el Palmen ni te cuento. Eh, que nos apoya también la plataforma de los vecinos y vecinas que están luchando contra la Autovía del Bancar. Han, han estado aquí, Bien. nos han repartido las pegatinas, Bien. nos han transmitido su solidaridad Bien. y esa es una lucha que también enlazamos con la nuestra, Bien. la lucha de los barrios del sur. Sí, sí, sí. Vamos a recuperar nuestra dignidad, nos vamos a ganar a pulso. Nunca debíamos haberla perdido, nunca debíamos permitir que nos recortaran tanto como han recortado, pero estamos a la ofensiva, a recuperar lo que es, lo que es nuestro, nuestra una cuestión de dignidad y de lucha. Así que muchísimas gracias compañeros y compañeras. Yo quiero decir una cosa, que seguimos, que seguimos que esto es un aperitivo, que todavía no hemos empezado, que esto es un aperitivo. Eh, como sabéis, os hemos dicho antes, vamos a tratar de que en la Asamblea Regional se hable de la línea 61 y obtengamos respaldo favorable al menos de la mayoría. Yo quiero trasladaros de que si respondemos como estamos respondiendo hoy, trataremos de buscar autobuses o cualquier medio de transporte para que la mayor representación posible de vecinos, vaya a la Asamblea Regional de Murcia, cuando se hable año 61, allí a dar follón, a decir que estamos aquí y que no somos invisibles como se creían todos estos años los gerifaltes que nos han robado estos servicios públicos. Así que, ¿queréis que vayamos a la Asamblea Regional? ¿Preparamos el viaje para ir a la Asamblea Regional? ¿Respetamos los autobuses bien apuestos a la Asamblea Regional? ¿Con material inflamatorio? Así que vean fuego, eh? ¡Venga! ¡Gracias vecinos y vecinas! El compañero José Coy, yo quiero que me, que me dedique unas palabras, porque este hombre, este hombre cuando habla, yo me emociono y hoy no quiero hablar. Bueno, hoy no te va a llegar bueno, unas palabras también, José Coy. Bueno, vamos a ver. Yo soy de no más precariedad y, y el sentido que tiene el que, es que estemos aquí es que la precariedad no solo afecta a los sectores y a las edades, también afecta a los barrios. También afecta a la infraestructura Y esta región es una región de segunda categoría, es una región precaria y una región abandonada. En otros sitios no se permitiría el desastre que supone el que la línea 61 la hayan eliminado. Solo decir que contéis con nuestro apoyo, que tenemos que ayudar también a que más colectivos estén en este tema... Que hay que darle las gracias también a la gente de soterramiento que está de fiesta, porque esto se va a ganar. Y, y lo vuestro también se va a ganar. Y tenéis que seguir. La historia de los conflictos, la gana, quien aguanta. Esto es como los partidos de fútbol, más o menos. Así que para adelante, y vamos para adelante y vamos a resolver el tema. Gracias a todos por venir, por participar. Yo necesito que el pueblo de Aljucer se mueva. Yo necesito que el pueblo de Aljucer salga a la calle. Que los aljucereños y las aljucereñas salgan a luchar. A luchar por sus derechos. ¡Lo necesito! ¡Lo necesito! Gracias a todos por venir. Y quisiera decir unas palabras de... De, de mi Joaquín Sánchez, unas palabras de un de un compañero que está luchando conmigo y un, es un sacerdote que está luchando conmigo. Nunca es tarde para amar y luchar, nunca es tarde. Gracias a todos por estar ahí y por luchar por, no, por lo que es nuestro, luchar por nuestros derechos, que es el transporte público. Transporte sí, desahucio no. Transporte sí, desahucio no. ¡Traporte sí! ¡Traporte sí! ¡Traporte sí! ¡Traporte sí! ¡Traporte sí! ¡Traporte no. ¡Traporte sí! ¡Traporte sí! en las tejeras, le vamos a decir a López Mira y a su partido, muchas gracias por todos los recortes que nos ha metido estos 26 años, Allí estaremos gracias pues la pancarta que mañana en esta en Marcha de la dignidad que tiene lugar en Alcantarilla donde se celebra el día de la región, por cierto si eres de Murcia te da tiempo a ir a las vías en un rato y a pasar antes a comprar si no has comprado, que mañana muchas tiendas están cerradas ¿eh? pues te da tiempo ir a comprar y también ir a las vías a las dos cosas a mí me da tiempo ir a las vías, solamente a ver esto estamos en directo en Periscope y y te sí, sí y te dejo la dirección para que lo puedas ver en Facebook, lo puedas compartir y en Youtube también Todas partes, ¿eh? Todas partes. Carmen, Carmen, ¿no? No, Isabel, ¿no? No, Isabel. es Carmen, Isabel es la otra. Isabel es Mira, tengo más, si quieres darle ah, a, vale, a diferentes no, personas. Sí toma cuatro, para que a diferentes personas. Detrás están todas las direcciones, ¿vale? Cualquiera de puede ver Sí, pero sobre todo, que cada cual empieza lo suyo. Pero Facebook, Periscope, bueno, donde pone vídeo. Este, este, este vale. y en vale. ¿Sí? Gracias. Venga, Carmen, a ti, a ti, por la lucha. Bueno, pues... Ah, sí. ¿Has visto? Claro, por la noche no me veis. Por la noche... Todos los cecilios son pardos. Bueno, pues vamos a desconectar. ¿Pedimos la camiseta? Sí. Una no, cosa, Carmen. ¿Me dejas que despida con la camiseta? No, y no, después. Vale, vale, vale. Que te saque la camiseta. A ver. Ponte por allí que haya más luz. Bien. Pues nos despedimos con Carmen, una luchadora. Y. ...que seguirá haciendo todo lo posible... ...para recuperar la línea 61... ...aquí en su población... ...ojo con Carmen que yo la acabo de ver y... y cuidado eh, cuidado con Carmen que... ...tiene mucha paciencia, mucha insistencia, mucha persistencia... ...mucha resistencia... ...y vamos, políticos, ojo eh, ojo que... ...que ya sale a la calle todas las veces que haga falta eh. ...gracias Carmen... ...aquí tenemos su camiseta, recuperación, línea 61... Hasta ahora. Nos vemos en las vías. Fin sana.